Hola amigos de TechCetera, les cuento que hoy tenemos una sorpresa muy pero muy interesante. Desde hace bastante tiempo queríamos tener a Samsung Colombia aquí en nuestra casa, precisamente para que nos cuente cómo va esa serie A, que tiene gran importancia a nivel de ventas. Todo serie. Pero la que mueve la, la platica, la billetera es otra de las series por lo mismo aquí vamos a tener a Samsung y otro de los integrantes de etcétera que es Andrés Felipe Sánchez acompañándonos y hablando de esa serie Andrés cómo está cómo va todo yo sí, oh, Felipe qué más cómo va muy bien aquí Supremamente emocionado de tener nada más y nada menos a una de las marcas más importantes que tenemos a nivel de smartphones, ¿no? Si no estoy mal, además de ir ser importante, es la que más unidades mueve en el mercado. Y O sea, cuando estamos hablando del Android más vendido del mundo, estamos hablando de un Samsung. Entonces, estamos, como dicen, un poco tarde, pero aquí los tenemos. Más vale tarde que nunca y la marca sí. nos va a contar cómo les ha ido, en qué va, y sobre todo las ventajas que tiene cada uno de los integrantes de esta serie tan espectacular. Y, y usted lo dijo ahorita muy bien, eh, claro, uno habla de los S, uno habla de los Note, tú no. claro, esos son los FOL. De los FOL. Claro, pero, pero el que mueve la caja es la serie A. Ajá, y además... Yeah. ¿Qué tiene con qué, no? Porque es que son bastantes integrantes y cada uno tiene muchísimas cosas que ofrecer. Uh -huh. Ay, no, no, no, no, no, no. No, Andrés, o sea, definitivamente a mí me tocó, como dicen por ahí, la entrada. Ah, pero, pero hay mucho mérito en la entrada. Ya, ya hablaremos de eso, pero hay cosas bien interesantes en esa entrada, ¿no? Demasiado interesantes. O sea, viendo lo que trae, y cómo va elevándose, por así decirlo, la vara, es mm. supremamente interesante esta oferta, ¿no? Porque es que no se necesita ser millonario para tener un muy buen smartphone. O para tener una tecnología que antes no se encontraba sino en los topes de gama. Eh, exactamente. Usted muy bien hablaba del, efe del efecto Halo, ¿no? En donde... Mm -hmm. va Llega el tope de gama, genera toda la bulla y después esto se va democratizando, va bajando, lo cual es fantástico porque todo el mundo gana. O sea, sí. es, estamos Vá llegando. Diga, Hay diga. una cosa, ¿no? Los, los, los, las personas que nos están siguiendo, voy a contar una... Un secreto en vivo con el que Felipe... Májara ay, hablar. ay, ay, ay, ay por favor que no sea mío. Cuente algo suyo de, Samir. de Claro que es suyo, claro que es suyo. Ah, de Samir tengo montones, pero... Eh, no, Felipe Liscano una vez rayó una pantalla de un Samsung. Uy, la, la verdad, eh, yo creo que estamos hablando de otro Felipe Liscano. Ah, sí, de otro Felipe Liscano, cómo no. Pero bueno, el asunto es... Esa pantalla que en su momento fue de un S8, ¿no? Creo que fue un S8 una OLED hermosa, sí. o sea, una cosa espectacular, una bella pantalla. Felipe, disquenela 32. No, o sea, y era tronco de pantalla, ¿no? No, pero era una cosa salvaje y era una cosa que había que encontrarlos en un S. Había que buscar la S, que yo siempre he dicho que algunas veces la, la, la S eh, es como por súper de todo, pero también un super precio algunas veces. Pero el A32, como que, wow, de verdad, y con semejante pantalla, entonces hay cosas, y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la serie, ahorita que hablemos ya como de ella en, en más profundidad. Oye, pero Andrés, uno mucho lo que uno ve en los topes de gama, luego lo termina viendo en una. No, no es por cambiarle el tema de las pantallas, porque es que fue un mal sí. recuerdo, <ríe> pero Ana y Lau 24 nos está diciendo algo que hasta cierto punto es una realidad, que. Dice que las baterías ya no duran como antes, pero también tengamos en cuenta que es que ahora usamos el teléfono hasta en el baño. O sea, ya no se le da descanso al pobre smartphone. Hace Oye, de todo. ¿eh? paréntesis, paréntesis, un chiquito, se nos unió Simón Hernández. Bueno, de verdad, un referente acá no, del mundo. No, no, no ten... solo Simón no. Hernández, está está por ahí. No. También leo y veo grandes personalidades, tanto oh, okay. de, del PR como de la comunicación. O sea, esto no, no. Como dicen, se no, compuso. No, no, no. Solo falta que, sí. que entre Samsung y ya, mejor dicho, sí. eh, no... ¿se, se nota el, de, el detalle discretico de la caja del Note 20. O ahí, o ahí? <risa> <risa> okay. Buenos detalles, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí o sea, por sí, compañía sí, sí. no nos podemos quejar. No, no, no, no, no, estamos muy bien acompañados. Mire esa pantalla, mire esa pantalla, Felipe. Gírela, los gírela colores. un poquito porque usted sabe que la prueba de fuego es cuando usted empieza a girar y, y a mostrar Los ángulos, eso tiene toda la razón. Y, y mire que los ángulos, sí, mire que los colores se mantienen. Se mantiene, lo cual es sí. increíble. Sí, y el, el acabado, sí, negro. Este diseño, Samsung se casó con este diseño, pero es un diseño muy adaptable. Pero bueno, ya, ya hablaremos porque, por ejemplo, no he dicho qué teléfono es este. Ah. Sí, no hemos dicho qué teléfono es ese. Es el mismísimo pero... papá de la serie, ¿no? Es el papá de la serie. Es el papá de la serie, exactamente. Ese es el... el, el, el... Sin embargo, y hago spoiler, Ajá. No, es, no es mi A favorito. Ah, no. Wow, esto es una novedad bastante grande porque yo pensé usted que siempre quiere lo mejor de lo mejor, no importa el dinero. No he dicho mi apellido es Samsung, pues obviamente. No, no, no, no, ni que mi apellido fuera Liscano, pero sí, sí, sí no, ni que fuera. Eh, había un famoso eh, periodista tecnológico que una vez nos contó una anécdota de abrí el, abrí el escritorio y se me había olvidado que tenía un celular de doble pantalla ahí, ¿no? De, de nombre y no voy a decir. Ay, verdad que yo boto <risas> teléfonos de doble pantalla a, a, a dos manos y todas esas cosas. Eso sí es tener nivel, o sea, eso sí. Es... No, no, vamos a decir nombres, ¿no? Pero el tipo como, no, sí, me acordé que tenía de una marca que tristemente murió, pero tenía el celular de doble pantalla y guardado y ni lo usaba, de doble bueno, pantalla. Celular que nunca, que nunca lo no reseñamos ha muerto. En etcétera. No, que, no que ha nunca muerto. reseñamos entre. Bueno, la división de celulares murió. Pero... Exactamente, exactamente. Sí, pero bueno, pero bueno. Y, ¿Y Samsung? ¿Estamos esperando a Samsung? Seguramente debe estar por unirse porque son la estrella del show. O sea, desde hace sí. un tiempo los queríamos tener como quien no quiere la cosa y se dieron, se dio por fin para tener a Samsung, como marca, aquí hablándonos Estefania de esa gama. Estefanía MM90. Estefanía, gran amiga de la casa, mejor dicho, me encanta que esté conectada. Luego luego hablamos de ella un poco, persona, pero, pero muy cool. Pero bueno, oiga, Felipe, hablemos un poquito de la serie A, eh, porque hay gente que puede estar confundida, porque en algún momento la serie A y la serie J convivieron. Claro, claro, por eso vamos a hablar de la serie A 2021, ¿no? que, que realmente ahorita es la que existe, la serie J, mm. aunque era la que más ventas generaba, fue reemplazada por la A y eso fue un cambio muy grande, o sea, fue una jugada magistral de Samsung que le salió muy bien, ¿no? Sí, porque había una cosa que era particular de la serie J y era, de cierta manera los teléfonos eran parejos. O sea, eh, listo. Había J1, J3, creo que había un J2, un J5 y un J7. Con el J5 y el J7 siempre me pasaba lo mismo. Era como intento encontrar las 10 diferencias, porque eran teléfonos muy parejos. Pero luego... Y paralelo estaba la serie A, que si usted se acuerda, era como la serie más loca de Samsung. A mí me encantaba esa serie A, porque usted, creo que usted ensayó el primer A8, que era el primer teléfono con doble cámara frontal. ¿De acuerdo? Pa ¿Para gente sí. que le encanta los selfies como usted? Como usted, que tiene inundado ese Instagram de eso. Y luego yo trabajé con el A9, que era el primero que tenía cuatro. k wow, Pero espere, Andrés, o sea... No, no, no, no momento, no. momento, que se ahora nos sí. unieron el invitado de honor y ahora estamos total, con lo que... total. Preséntate, Ay, preséntate, Sonia, y cuéntanos qué haces en Samsung, porque no todo el mundo te conoce, ¿no? Bueno, chévere. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Sonia Vanegas, eh, soy gerente de entrenamiento para la línea mobile de Samsung Colombia y un gustazo, un gustazo poder estar al con ustedes esta tarde. Nos encanta, pero Sonia, hay algo que debemos hacer y es introducir el producto, o sea, ¿cómo llegamos a esta serie A partiendo de la serie J que era tan querida por los colombianos? Sí, me encanta que es, en esta tarde estemos hablando de la de la serie A, pues porque normalmente hablamos de nuestros premium y flagship, mm. que ustedes los conocen súper bien, eh, y son tremendos, y, y en general nuestra marca la reconocen mucho por los premium, pero también esta serie A, así como tú lo dices, Andrés, esta serie A es muy querida, porque los que tenían J, mucha, por ejemplo, en mi familia muchos tuvieron J y entonces dijeron, bueno, entonces ahora qué, a qué subo, entonces, hicieron ese upgrade o subieron a la serie A. Y lo mejor de todo es que pues la hemos mantenido, eh, nos va súper bien con, con esta serie. Y este trimestre tenemos toda, toda la serie nueva, toda la familia, estamos estrenosos. Entonces, es muy bueno porque es gama media. Entonces, es chévere porque es decir, bueno, de acuerdo a mi presupuesto, yo que quiero... ¿En qué quiero invertir? Y en este caso con Samsung, con la serie A, pues van a quedar impactados. Sonia, ah. qué pena, Sonia, pero difiero en algo. Acá, y eso ¿Sí? lo hemos hablado mucho con Felipe en varias ocasiones. Y es, claro, cuando Felipe muestra, por ejemplo, los que él tiene en mano, uno sí. se da cuenta, y es una corrección que le hacemos mucho a la gente, es gama media, ¿en serio? Cuando uno se da cuenta que sí. hay opciones... Y hay prestaciones que la serie democratiza antes que, que los flagships. Cuando uno se termina dando cuenta, por ejemplo, que yo estoy seguro que 5, 5G se va a popularizar en este país, es por la serie, a, no por la serie S. O sea, total. Entonces, claro, empieza a ver uno como. Y, y esa sería como la primera pregunta que me gustaría hacerte. Claro, uno entiende, hay una 32, una y una 0 Eso lo entiende uno. Pero realmente. Se puede hablar de gama media cuando uno encuentra cámaras de 48 y 60 en una 52, cuando uno encuentra esas pantallas que muchas veces tienen más resolución que teléfonos mucho más caros, incluso desde la 32. Se puede hablar realmente, una, ¿qué, ¿qué es una gama media hoy de cara a la oferta que es una? Porque de verdad, cosas muy interesantes. De hecho, ahí. Andrés, acá, acá estaban preguntando eso. ¿Cuál es la diferencia entre la gama de entrada y la media? Porque los precios sí. están muy cercanos, pero las prestaciones no, como usted lo dice. Sí, esas sí, prestaciones son una cosa increíble. Entonces, buenísimo si nos pudieras aclarar qué es un gama media hoy. Es una discusión que hemos tenido mucho. Digamos que, o sea, si ustedes me preguntan a mí, cuando hablamos de gama entrada, gama media, luego sigue gama alta, premium, nosotros tenemos ultra premium que está muy, muy, muy arriba, yo pienso que es más como para estar organizados, ¿no? Cuando hablamos en Samsung de nuestras categorías es como para estar ordenados, pero ya con esta línea que sería, eh, es lo que tú decías Andrés, Sí, yo tengo gama media con unos promedios de precio que son muy interesantes. A mí no me gusta hablar del precio antes de hablar de todo lo, lo chévere que traen los equipos, sino ya al final dar unos promedios porque finalmente lo que estás haciendo es recibir muchos beneficios. Entonces, estoy de acuerdo. Ya en gama media tú puedes tener eh, una cámara principal de 48 megapíxeles. Miren, les voy a hablar de la, de la 02, 2, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el A02 está en un rango de precio, pero muy interesante, que ahorita estaba viendo eh, los, las personas que nos acompañan, nuestros usuarios fieles ahí, y nos decían, yo quiero regalarle a mi papá un A02. Miren, un A02 está en un excelente precio, pero no solamente es el precio, sino es tú que te vas a llevar con ese A02. Entonces, estoy llevando un equipo que es inteligente y que tiene Dos, tiene cámara dual y una excelente resolución en selfie. Y hace poco ustedes nos acompañaron, yo sé que lo recuerdan. Ustedes nos acompañaron en una presentación que tuvimos y a mí me encantó los comentarios que recibí de la 02. Pensando en el rango de precio, entonces es tener en cuenta, bueno, yo tengo una cámara dual, voy a tener una, una pantalla de 6.5 pulgadas con excelente resolución. Y aparte de eso, los acabados los acabados llam llamaron muchísimo la atención, pues porque eh, ustedes saben que Samsung en diseños es muy, muy fuerte. Entonces, desde hace 2 tenemos esas propuestas así de completas. Total. Estoy de acuerdo contigo. Ahora tenemos hasta carga rápida, ¿no? Tenemos carga rápida a partir de A12. Tú ya tienes carga rápida. Entonces, eso okay. también es importante porque, bueno, en 30 minutos yo ya voy a estar súper tranquila porque sé que voy a contar con carga rápida de A12 en adelante. Bueno, ya que estamos hablando de A12, precisamente, entremos en contexto porque es que cuando, Sonia, yo sé que no soy un usuario del A02, sino del A12. O sea, además de la carga, ¿qué más gano? Bueno, entonces ahí tú te tienes que preguntar varias cosas y es eh, nosotros nos hacemos las preguntas con nuestros especialistas en punto de venta es, ¿yo qué tengo ahorita en mi smartphone? ¿Y con qué sueño? Entonces si tú dices, mire, yo ahorita tengo un smartphone chévere que tiene eh, cámara dual, tiene dos lentes y yo la paso súper bien, pero a mí me gustaría que la cámara ahora tuviera más lentes para jugar con ellos porque las fotos para mí son súper importantes. Y la mayoría, miren, yo les digo, para la mayoría de nuestros usuarios, la cámara es súper importante sin importar el perfil. Entonces, si tú dices, yo quiero una cámara, cuatro, o sea, yo quiero cuatro lentes y jugar con esos lentes, yo ahí te diría, pásate una 12, una 32. Y bueno, lo que vamos a estar hablando en este rato que estamos con ustedes, pero la 12 ya empieza a ofrecerte cámara, eh, cuatro lentes, ya te empieza a ofrecer, digamos en este caso, lo que hablábamos de, de la carga rápida también, tiene otros diseños, si sí, de pronto tú dices, ay es que en cuanto a seguridad yo quisiera tener eh, reconocimiento de rostro o lector de huella, eso ya lo empiezas a encontrar desde la dosis, son beneficios Perfecto, que son bien ya... importantes. Ya ahí vemos diferencias, ¿no? Ahora, sí. cuando yo digo... Sí, ¿Y ya? cómo meten un sensor de 48 megapíxeles en una 12? Uno de los grandes misterios de la vida. <risa> pero ahí entró, ahí entró, esa vaina ahí entró. Sí. Hay, hay, hay una cosa que es importante con, con el asunto de los megapíxeles y les aclaramos a los usuarios mucho. Claro. No hay que caer en cuenta, o, o no hay que caer, perdón, en la trampa de a más megapíxeles tienes un mejor teléfono, porque los megapíxeles son solo una variable, y hay una cosa que es cómo procesa y cómo muestra eh, el teléfono las fotografías. Y eso es algo en la que la gente rara vez repara. Por ejemplo, la importancia de la pantalla para la toma de la fotografía. La pantalla yeah. es fundamental porque hay que visualizar, porque hay que editar, porque hay que subir a, a redes. Y eso es bien interesante porque el a se pude probarlo y es un celular muy equilibrado en ese sentido, ¿sí? Es como, bueno, me diste una buena pantalla, me diste una buena cámara, pero también me diste una buena pantalla, lo cual termina siendo bien interesante porque se nota que están eh, bien equilibrados en, en, en ese sentido, ¿no? Pues de tiene hecho, que pensar eso. Bien, bueno. De hecho, Andrés, oh. cuando usted habla de equilibrio, hay que decir otra cosa, ¿sí? No es solo caer en la trampa de los megapíxeles, sino en más cámaras. Sí, sí, si, más vamos, más. si vamos a tener más cámaras es porque nos van a prestar prestaciones muy interesantes y van a sumar. Porque hemos visto algunas marcas que simplemente las tienen como de adorno. En este caso no, usted ya las probó, ya vio lo balanceado que está y lo bien que se comportan. Cada una tiene un uso. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí ya están en el chat hablando del A21 que tengo en pantalla. ¿En qué momento sé que debo subirme? A la 21. ¿Cómo hago yo para saber que no solo el marranito y mi presupuesto es el que da para eso, sino mis necesidades? Sí, a mí me gusta que hayan tomado el tema de, de cámara, porque, o sea, si hablamos de cámara, podemos hablar de, la, de los lentes y eso aplica pues para toda la familia y es chévere que nuestros usuarios lo, lo conozcan. Entonces, era lo que tú decías, Felipe, y es... Listo, yo tengo la de 48. Esa es una buena resolución. En nuestro caso, cuando hablamos de las cámaras principales, eh, estamos hablando de que si tú vas a capturar una fotografía nocturna, te va a quedar muy bien, precisamente por la tecnología que maneja Samsung. Y ahí les estoy hablando de todos los modelos. ¿Sí? Entonces, yo tengo 48, pero aparte de eso, tiene un, un desempeño súper bueno cuando estoy, no sé, en un concierto o estoy con mi familia en la noche y quiero capturar fotografías, te va a ir súper bien por la tecnología que incluye. Pero lo que tú dices es clave, ¿por qué? Porque, listo, tú me ofreces cuatro lentes, pero si los cuatro hacen lo mismo, pues, ¿cuál es la gracia? En el caso de Samsung, no, porque si tú dices, yo quiero hacer un acercamiento a 3 centímetros porque quiero tomar una textura, no sé, algo que sea muy pequeño y quiero capturarlo y publicar, eso lo puedes hacer porque todas nuestras referencias tienen macro, entonces tú, tú puedes tener ese acercamiento súper chévere si quieres que toda la familia salga, lo puedes hacer porque tienen ultra gran angular, es súper amplia, entonces ahí sí salen todos felices, no tengo que sacar a nadie, bueno, a menos que yo lo quiera hacer, pero no tengo que sacar a nadie porque es ultra, ultra gran angular y esa la tienen todas, y también el tema de profundidad, ¿no? Ya nosotros queremos como de, me, me tomo una fotografía y que el fondo salga así como borroso, que nosotros lo llamamos efecto qué, okay, pero finalmente es darle protagonismo a lo que tú quieres. Entonces, esos servicios ya están incluidos en el A12, esos servicios tú los, tú los ves incluidos también en el, en el A21 que tú lo decías. ¿Cuáles son las diferencias? Que si tú quieres una pantalla, las pantallas igual son grandes y tienen muy buena resolución, 6.5 pulgadas, pero si tú dices, mira, yo quiero una pantalla, pero ya que tenga más cositas, en este caso puede ser que tengan tecnología Super AMOLED. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Brilla más, vas a tener un brillo, pero si estás en la casa o estás fuera, vas a verlo todo perfecto, eh, vas a tener protección de vista, porque Samsung se preocupa mucho por eso y tenemos certificaciones. Eh, entonces, son esas esas tecnologías las que cambian. Por ejemplo, si tú quieres una 21 una 32 ya tienes ese tipo de, de pantallas ahí en tu mano. Bueno, Sonia, tú. No, no tengo que hablar porque estoy, pero mejor. Que... No, está <risa> perfecto. Hay una cosa ahí, Felipe, para los que somos eh, o hemos tenido Samsung desde hace rato, hay una cosa de la que estábamos hablando justo antes de que llegara Sonia, y era: ¿usted recuerde los viejos S? O sea, desde el S4, el S5, el. el Historia S8, Patria. Que está... El S8 que usted rayó, el S9 que era tan bonito, el S10. Ah, eso, sí, eso, bueno, creo que, creo que llegó hasta el S9, pero había una cosa que era bien interesante. Samsung se sentía como, y era tan flagship en las pantallas, que una de las cosas que pasaban era que ponían AMOLED en la caja. O sea, era como, uno veía esas cajas y decía grandísimo porque es una total. tecnología que en su momento fue perteneciente muchos años en... Las, eh, en los topes de gama, y el año pasado que tuvimos la oportunidad de, re de reseñar el A21 y el A31, nos llega el A31 con el mismo logo como AMOLED, ahí puestecito grandísimo, muy bien puesto, y luego el A32 nos llegó también con la misma eh, tecnología, aunque con una resolución más alta. Es increíble ver cómo cosas que hasta hace poco eran Sí, o sea... gama ultra empatado? alta, Claro, désela, claro désela, Felipe, la, claro, la pa Felipe, para que la raye. Um, <risa> encontramos, eh, en, la encontramos ya en A. Ah, o sea, y, y ni siquiera uno diría, ah, pues por allá en el A52 o en el A70... No, en el A32 ya empezamos a hablar de ese tipo de pantallas, y empezamos a hablar <risa> de ese tipo de pantallas en un celular que está tan bien pensado para el consumo de contenidos, Está tan bien pensado para ver Loki ahí en, en, en, en, en esa Netflix. pantalla. Está, está tan bien jugar. pensado para Netflix. O para pues, jugar. No juegan hoy en su celu, Entonces, chévere que la pantalla se acomoda para que jueguen y que no les genere fatiga visual. Eso es importante. Y Total, que les corra, ¿no? Que les corra. Okay. Sí. Pero bueno, sí, aquí... El... Aquí hay un tema de claro, la pregunta que es, sale... ¿Cuándo se sube uno a la 32? No, pero esperen, esperen. Aquí hay una pregunta ah, que sale una y otra y otra vez de diferentes sí, eh, sí. personas que están aquí viendo el live. Y es, ¿quieren que en algún momento les hablemos de la tecnología de carga rápida que tiene la serie A, precisamente? Entonces, okay. eh, es, es bueno que lo tengamos muy muy en cuenta. Y ahora sí volvamos a ¿en qué momento pienso yo que necesito subirme a un hermano un poco mayor de esta serie Sí, entonces, lo que yo les decía, entonces tú te empiezas a hacer preguntas como de, bueno, quiero cuatro cámaras, listo, ya las tengo, cada una tiene su servicio. Ahora yo quiero tener más memoria, eso también puede ser una variable para que tú digas, me voy por una 32 de una. Eh, porque tú sabes que tienes muchas aplicaciones, eh, tú sabes que trabajas mucho con tu smartphone, entonces necesitas que esté, pero al día, en velocidad y demás, entonces el tema de memoria RAM y el tema de memoria de almacenamiento ya cobran un valor que es importante. Entonces, para que ustedes se lleven una idea, cuando nosotros hablamos de la, de la serie, estamos hablando de A02, en A02 tú puedes encontrar 3 gigas, eh, 30, 3 gigas de de RAM 32 o 64 en almacenamiento súper bien porque lo puedes ampliar hasta una tera y así pasa con todos ya cuando estamos hablando de A32 ya estamos hablando de 4 GB 128 entonces es decir, ah bueno pues ya estamos, ya tenemos mucho más capacidad en memoria y los procesadores que también pues van de la mano con, con cada modelo, ya Sonia. si nos vamos no sé que estamos haciendo eh, la escala ordenada pero hablando de, de memoria y de, y de RAM y demás, si pensamos en una 52, una 72, ya es irte arriba con muy buen precio, con muy buenos beneficios heredados de, de la familia Premium y es tener 6, 128, por ejemplo. Bueno, Entonces, y eso esas son ese es, ese es un tema muy particular, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve la RAM? Porque la mayoría de la gente no entiende eso, no entiende esa, ese juego que hay entre la RAM y la ROM que son las memorias prácticamente más importantes que puede tener un dispositivo móvil, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me sirve ese caché de la RAM y demás? Porque, pues, hemos visto marcas que le ponen 12, 16, pero la mayoría de gente nunca llega a usarlos. Entonces, en este, en esta gama, ¿para qué usa la RAM? Sí, cuando, cuando hablamos de, de memoria RAM, y en este caso de almacenamiento, es poderte... O sea, yo siempre que hablo de esos dos términos, también hablo del procesador. O sea, todo va en una llave y de esa manera es poder decir, mira, si tú quieres tener fluidez, si tú quieres tener que la, la tarea pueda ser multi, que tú tengas varias tareas y que no se te bloquee, que sea muy fluido, para eso necesitas memoria y procesador. Para que esas tareas se asignen chéveres, pero que tengan muy buena velocidad. Y eso lo puedes hacer pues con toda con toda la serie así como hemos venido hablando escalonado, cómo lo vamos a encontrar, eso es súper importante. Total. Bueno, entonces, entre más RAM puedo tener más aplicaciones al tiempo y hacer más multitarea. ¿Estoy en lo cierto? Sí, mm. sí así es. Perfecto. Multitarea, pero que sea eficiente. Perfecto. Bueno, ya estamos acá en el A52, que es <risa> casi el hermano mayor, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque tengo no, entendido no, no, que... No, pero ahí, ahí interrumpo yo una cosa. ¿Sí? Yo tengo en este momento el A72, lo tengo acá, ahorita vamos a hablar. Sí. De, pero no, chica, no o sé sea, así. No no no no, no, no, no, no. Tienes can... dicho tremendo sí. teléfono, un día de estos tengo... me lo prestas, porque está, está muy completo. Se, o sea. se ve muy se lo... parecido a un hermano mayor por ahí, ¿no? Ah, <ríe> sí. Joder, yo. sí. Ahora, el asunto es... Está voy a ser completamente franco... Con, con todo el mundo y, y, y demás que por ahí Pero espera, señor espera. De de leonardo ah, me va a perseguir. Pero estamos en horario asunto, infantil, Andrés, cuidado. No, yo sé, yo sé, pero, <risa> pero el punto es si tengo todos los A, si tengo todos los A en una mesa y me dicen escoja uno, el A 52 ¿Por Yo me no iría, Felipe, no hay tele. Voy a hacer una cosa que te va a decir ah, fanático y todo lo que te quiera. No hay teléfono de gama media mejor equilibrado en este momento que el A52. Primero. Segundo, recuerde que el a 50 x es el Android más vendido del planeta. Por algo será. Uh -huh. Y hay una cosa <risa> Pero eso que me Es un buen ha punto de referencia. Un... Sí, hay una cosa que me gusta mucho del A52. Tiene uno un diseño muy bonito. Este es el diseño del A72. Ajá. Pero el del A52 es mucho más pulido. Es como mucho más moderno, de verdad. Este, este invita a que le pongas eh, WhatsApp, Teams y Outlook el, el A52 invita a que le pongas TikTok y, y que le O sea, como que diviértete con ese teléfono. La pantalla es una super AMOLED. Las cámaras me parecen espectaculares con, con, con una... Con una resolución de 64 megapíxeles, a usted a saber cómo carajos metieron ahí. Uh, pero no sé, me parece como el teléfono más moderno, equilibrado, eficiente, costo, beneficio, pantalla, todo. El... Ya hablaremos ahorita de la diferencia con el A72, que claramente es un telefonazo. Pero en este momento, por ejemplo, si, si yo tuviera que elegir, un... es como, puede ser muy personal y puede ser mucho desde mi punto de vista, pero creo que es como el, el más equilibrado de toda la oferta, es como el más interesante, y en el que uno dice, tengo buen teléfono y tengo buen teléfono para rato, ¿no? Cuando nos lo enviaron y lo pudimos reseñar, lo, una de las cosas que más me gustó fue, lo primero que me pidió fue actualización de software general. O sea, y no le estoy diciendo la actualización de seguridad, que es súper valiosa y que claramente tenemos que tener, si no, venga, yo quiero hacer un upgrade acá de la versión de Android. Entonces dije como, wow, ya de por sí, ya estoy ganando, ya entré ganando en, en la actualización. Claro, entonces, con la última versión. Está. Claro, entonces ahí te digo una cosa, eh, yo soy como el menos imparcial con el A52 porque he tenido <risa> la, la fortuna Estás de Estás muy fan del A52, pero total, total, o sea... ¡Qué gran teléfono! Además, además miren la es... reseña, etcétera. Pueden ver la reseña completa. Es el teléfono más lindo también de la serie. Y Eso que nos lo enviaron un... en este tono azul. Eh, muy bonito. Es como es... el más equilibrado y que fue por mucho el que yo creo que más me gustó. Ese el, es un el, punto el, el muy válido, ¿no? O sea, todo el... los pastel que llaman la pero atención claramente Esa. Sí. sí. Les, les voy a contar algo increíbles. cuando nosotros los exhibimos en punto de venta llaman sí. mucho, la mira, nuestro primer gancho es el diseño, por eso es que nuestros usuarios se acercan y dicen ay no tan lindo, ese violeta tenemos azul, sí. blanco negro, violeta pero no son, no son acabados normales, sino son acabados mate pastel, llaman sí. mucho la atención entonces ahí tú le dices, mira ¿Qué es lo que estás buscando? Les, les hacemos las preguntas de acuerdo a las necesidades y ya podemos ofrecerles a 32, a 52, a 72. Les quería decir algo y es que no hemos hablado de la batería. Toda la familia tiene 5,000 mil miliamperios, eso es mucho de batería. Hablando de toda es, la serie. Es para más de un es poder, día, ¿no? ¿no? Sí. T total. Y eh, carga rápida. Eh, ¿en voy, este ca voy a hacer este comentario, voy a hacer este comentario, voy a hacer este comentario pasito. Rinden más que los Note, rinden más que los Note, pero que no salga, no, es la, batería, la, la batería es increíble y sobre todo la batería de la 52 que es, es en el que estamos en este momento, es increíble porque estás lidiando con una pantalla super AMOLED, o sea, estás sí. lidiando con una pantalla que está pensada para el consumo de contenidos, para el gaming y que es una pantalla, mucha gente no lo no lo utiliza, pero hay una cosa que incluso encuentras desde la 32 y acá les digo esto a los aficionados de la fotografía. Uno puede entrar a la configuración de pantalla de estos teléfonos y cambiar la temperatura para tener tonos más reales a la hora de editar una fotografía. Entonces, eso es valiosísimo porque te da, ¿verdad? Si tienes una cámara de 64 megapíxeles, pues lo mejor es que la aproveches adecuadamente y que si vas a editar, porque te da para editar fotografías de cierto nivel, no solo el cumpleaños. Eh, el asunto es okay. que uno pueda jugar con la temperatura de la pantalla. Mira, pero mi, tel mi teléfono con panel IPS permite eso, pero no son colores reales porque no hay una Super AMOLED. Entonces, teniendo uno en cuenta, tiene una cámara de 64 megapíxeles, una pantalla que invita al consumo de contenidos, una pantalla que permite la edición, y además una batería que llega que pasa el día sin ningún problema? Pues uno sí, dice, acá tiene sí, un, yo, un equilibrio muy carga, interesante, No ¿eh? puedes tener dos, dos días sin problema, precisamente por la capacidad. El tema de carga rápida está cubierta y un punto importante es, yo sé que hemos hablado bastante pantalla, pero, pero es que es uno de los puntos fuertes y que, y que a todos nos interesa al comprar un, un smartphone. Tenemos... pantallas que se refrescan a 90 metros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son pantallas súper fluidas, son pantallas que te van a mostrar tu serie, tu juego, eh, lo que estás viendo de la mejor manera, precisamente por esa tasa de refresco tan elevada con la que cuentan. Y tienen resistencia a agua y a polvo, Andrés y Felipe. Eso es súper importante, ¿no? Porque las sí. caídas, la, cuando se nos riega algo encima del teléfono... O sea, anteriormente no había peor forma de perder un smartphone que cuando uno se le caía y se le chorreaba algo adentro. O sea, hasta ahí ya sí. la, ni, ni el arroz, sí, de acuerdo. Lo, lo, lo rescataba. Entonces ahora uh -huh. con eh, A52, A72, tú tienes IP67, tienes la tranquilidad de que llovió, yo, yo, bueno, sigue hablando porque no pasa nada. Tuve un accidente, se me regó mi vaso de agua, no pasa nada porque tienen resistencia también, y miren que eso, nosotros no lo habíamos manejado en la familia, y ya lo tenemos con estos nuevos modelos entonces está, es para completar aún más nuestra propuesta pero ciento por ciento ahora hablemos de, del mismísimo hermano mayor, ¿no? creo que ya entonces, diferencia el... experiencia 72. de 72 tú lo tienes ahí y, y no, sí. es, es muy completo, y miren el diseño, o sea Tú miras ese diseño y después dices, no puedo creer que tenga una propuesta tan buena en cuanto a valor. Entonces, cuando hablamos de A72, es una pantalla más grande, ya es una pantalla de 6.7 pulgadas. Una, si tú dices, a mí me encantan las pantallas grandes, yo te digo, tu opción mejor es A72. Y, y como lo hemos venido hablando en esta tarde... Cuenta con esa tecnología súper amulet para que disfrutes el brillo, no te preocupes por la batería porque consume batería súper poco, es súper efectiva en consumo de batería, tiene los 5000 mAh, resistencia a agua y a polvo, los letes. Eh, bueno, y otra cosa es que tiene estabilizador de imagen, el A52 y el A72. Entonces, si tú dices, yo quiero hacer un video... Y pues obviamente a nosotros nos pueden temblar las manos. Yo quiero hacer un video en mi bici, yo quiero hacer un video, no sé, ¿cuántas cosas no queremos crear? Entonces tú tienes el estabilizador ahí a disposición para que te queden perfectos esos videos. Y los disfrutes. Bueno, pero, pero espérate un segundo. Algo que la mayoría de gente no entiende, porque tal como lo decía Andrés, eh, la mayoría piensa en megapíxeles solamente y en cantidad de, sí. de, de cámaras pero el estabilizador en qué punto lo empiezo a usar, ¿no? Porque antes en la máxima era, tengo que usar trípode, pero ahora hemos visto que con la tecnología que trae Samsung, pues no necesariamente es una máxima, sino sí. que puedo con la mano y con la ayuda que nos dan estas herramientas como el estabilizador, lograr fotos que no están movidas, ¿no? De acuerdo. Es una estabilización real. Entonces tú oprimes tu cámara, que yo aquí tengo, aquí estoy utilizando mi S21 y si no, lo quisiera tener en mis manos. Pero tú colocas tu cámara y ahí cuando le das la opción de video, te sale una, una manito, es como un icono de una manito. Tú solamente lo activas. A mí lo que me gusta de Samsung también es eso, que es muy amigable. Solamente le das esa manito y tú ya sabes, ah, este es el estabilizador del que me hablaron. Y por eso los videos me van a salir súper bien, sin tener ruidos, sin que salgan movidos y ya los incluyen. Nuestra nueva serie. Bueno, sí, y una sí. última cosa y que me gustaría decir como para cerrar, Felipe, um, en términos de diseño, la gente me dice como cuál es la diferencia, me han preguntado cuál es la diferencia entre el A52 y el A72. Y yo siempre he dicho es el A52 es un joven bien preparado, como decían por ahí hace tiempo. Ajá. Y el A72 <ríe> es un profesional. Porque en términos de diseño también es una propuesta un poco más madura, un poco más uh, uh, adulta, un poco más interesante, pero es un teléfono que no decepciona. Es un teléfono que en términos de batería, en términos de, uh, de pantalla. pantalla, en términos de cámara y de estabilización... Hay una cosa que es interesante, este teléfono, que lo pusimos lo, lo o lo vamos a poner en la reseñante, etc. Y es que uno no puede ser indiferente a él. Él invita a cogerlo, usarlo, fotografiarlo, <risa> leerlo. O sea, es como... Tengo que hacer algo Esa con la él. Idea, Porque... pues es la idea, es que... Sí. Así como ustedes tienen la, la posibilidad de acompañarnos en esas pruebas, que también nuestros sí. usuarios vayan a nuestros puntos de venta y nosotros les hacemos la demostración. Es que mostrándoles la cámara es cuando se enamoran de, de nuestros equipos. O mostrándoles ah. la estabilización de la, de la que les estoy hablando, que es en el, en el video. Eso Total, es muy importante. Sí. Ahorita en la, en la reseña que va a hacer Andrés, claramente veremos el fruto del de, uso de esa cámara. Porque, uh -huh. o sea... Hay que ver lo que, lo que logra un usuario sin ser profesional. Precisamente Andrés es aficionado, lo hace muy bien, pero también el teléfono juega su parte. O sea, es algo que es una realidad. La, la inteligencia artificial, la estabilización y todas esas, esas ayuditas extra que nos da Samsung, pues, suman. Nada que hacer. Claro que sí. O sea, es tener la tranquilidad de que tú quieres capturar una fotografía, una buena fotografía, y qué bueno que tú digas, ah, pero bueno, Samsung me ofrece inteligencia artificial, entonces yo sé que si estoy tomando un paisaje, que si estoy tomándole fotografía a mis mascotas, pues él lo va a reconocer, él reconoce más de 25 escenas diferentes y te ayuda para que te quede perfecto el color, el brillo, y ahí no tienes que ser fotógrafo profesional. Ahora, si eres... Eh, muy techy y te gusta, pues ahí es donde tenemos esos arreglos eh, profesionales que tú hablabas, Andrés, también lo puedes hacer. Ajustar manualmente en la cámara si tú quieres jugar con brillo, escala de, de grises, de luminosidad. Bueno, ya si quieres ponerte un poquito más techy, también lo puedes hacer. Sin claro, porque tiene modo pro. Y esa es sí. otra cosa que la Así gente es. tiene que tener claro. Tiene un modo pro, entonces yo puedo, como en una cámara reflex, balancear y coordinar todo lo que necesite. Y configurar. Bueno. Así es. Sí, exacto. Sonia, muchísimas gracias. Qué, qué rico haber hablado contigo hoy. Qué rico haber hablado de esta gama que es la que más se mueve y la que más se vende. Y, y nada, pues encantado Pero espere, si nosotros salimos. El... Entre una, poquito tenemos pregunta, esta reseña, ¿no? Una última ¿Sí? pregunta rápida. Sí, López, mil gracias. Una pregunta rápida porque pues... Aquí están eh, lanzando un montón de, de comentarios y es, ¿en qué momento yo estoy preparado y mi bolsillo está preparado para un S21? ¿Para el qué? ¿Para S21? Claro, ¿en qué momento sé que soy un usuario que merece el S21? Bueno, lo que hablamos en esta tarde, o sea, tú vas haciéndote las preguntas y dices, mmm, yo ya quiero tener más lentes, o Uy, yo quiero tener un zoom que sea mucho más profesional, eh, tener un zoom de 100x, yo quiero tener mayor resistencia a agua y a polvo, eh, ¿qué más les puedo decir? O sea, es que tenemos de todo, yo quiero tener eh, tomas que son súper exclusivas de Samsung como nosotros en la... En, en S21, en la serie S21, tenemos una toma que se llama Vista Director. Entonces sales tú, salen todos los lentes en simultánea. Entonces ya cuando quieres esas funciones, yo te diría bienvenido a nuestra serie Premium. Estamos listos para, para que tú puedas llevarte el mejor S21 porque tenemos una serie de tres modelos. Así que te asesoramos para que te lleves el que es perfecto para ti. Cuando quiera tomarle fotos a la Luna y que salgan muy bien con lujo de detalle. Sí. Ahí, claramente. Ahí ya uno dice, yo te ofrezco un premium y tenemos muchas opciones, que es lo importante. Les quería decir algo, ya me despido, lo prometo, pero les quería decir algo y es, recuerden que en toda esta serie que hablamos hoy, que es nuestra serie que está en lanzamiento, porque la tenemos hace dos meses, está, pero mejor dicho, recién salía del horno, tenemos Samsung Members. Esa, eso hace parte de nuestros beneficios de Samsung. Entonces, si tú tienes un A02, a 12, a 32, ya de ahí para arriba, busca Samsung Members y vas a ser parte de, de esos clientes nuestros que reciben descuentos, experiencias, que están al día en nuestros lanzamientos, ahí está todo. Nuestros planes de financiación que están muy atractivos, ahí lo encuentras. Perfecto. En, bueno. en todos los momentos. Que de nuevo era un privilegio que antes uno solo encontraba en los S y en los notes pero ahora están los, ahora <ríe> está en los A, genial. Así es. Buenísimo. Muchísimas Para que las gracias. Disfruten. Bueno, muchísimas, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes mil gracias por el espacio y a todos los que nos acompañaron. Un privilegio acompañarnos. Listo, que estén bien. Chao, chao. Bueno, Adiós. Pero, Adiós. Pero saludos saludos a pronto. Todos. Chao. chao. chao.